Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Argentina anunció a principios de este mes el lanzamiento de la nueva Territory, la SUV mediana que llega a nuestro país totalmente renovada, con más tecnología y una nueva motorización. La nueva Territory presenta un diseño completamente nuevo. El exterior se destaca por el ADN Ford plasmado en su distintiva parrilla delantera hexagonal. Su exclusivo diseño de luces y faros antinieblas delanteros y traseros presentan tecnología Full LED. Este flamante modelo ofrece también un conjunto de equipamiento que incluye en la versión Titanium elementos destacados como el techo solar panorámico de apertura eléctrica, volante forrado en cuero, climatizador automático Bisona, iluminación ambiental y apliques interiores en color madera. Por otra parte, estrena un nuevo tren motriz un motor ecobus turbo naftero de 1.8 litros que entrega 185 caballos de fuerza y 320 Nm de torque logrando un nivel de performance que hacen de la experiencia de conducción algo excepcional se combina con una nueva transmisión automática de 7 velocidades y ofrece además sistema auto start and stop y un tanque de combustible de mayor capacidad esto se traduce en niveles superiores de performance y autonomía. En su interior, la nueva Territorio ofrece una experiencia digital inmersiva mediante la combinación de dos pantallas integradas. Una para el tablero de instrumentos de 12 pulgadas en la versión Titanium y 7 pulgadas en la versión Cell y otra táctil de 12 pulgadas para el sistema de Infoentretenimiento. En lo que respecta a su estructura, Está reforzada en acero de alta resistencia que se combina con 6 airbags, 5 cinturones inerciales de 3 puntos y anclajes Isofix para butacas infantiles que otorgan mayor seguridad. El inicio de la comercialización y la entrega de las unidades comenzará durante el mes de mayo y los precios sugeridos al público hasta el 31 del 5 son de 12.676.000 pesos para la versión Cel y de 14.690.000 pesos para la versión Titanio. Villa Carlos Paz, muchos destinos en el mismo lugar.